Menos confesionarios, menos golpes de pechos y más aplicación de la ley de dependencia. Dependientes seremos todos. Muy bien. Pero cambio, no al copagamento. Un alcopador? A los derechos sociales de las personas con diversidad funcional. Si no actúas, eres como ellos. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Menos corrupción y más rehabilitación. Muy bien. Tenemos una ley de dependencia muy dependiente. Más corrupción y más rehabilitación. Si hubiera justicia social, no seríamos dependientes. Muy bien. Recortemos los privilegios, no los derechos que tanto nos ha costado adquirir. No. Queremos que se vuelva a cotizar a las cuidadoras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 Es una indecencia recortar independencia. Primero, las personas. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Si depende de Y Como dijo Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, Es una indecencia recortar independencia. Si todos podemos ser dependientes. Si sí, depende de ti, actúa, pero actúa ya, por favor. Gracias. Con dignidad, ley de dependencia, ya. Sí, sí, ahí, ahí.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 otra vez por venir cada año, sí. venga. Pues, el... eh, gracias a, eh, a la gente que ha traído eh, la doncella y el tabalet y a la gente de y a José Luis que ha traído la megafonía y a toda la gente que que nos apoyáis cada día, venga.